Hola, bienvenido a este tutorial sobre las normas APA en su sexta edición en inglés. El Manual de Publicaciones APA, sexta edición, es la última edición disponible en inglés, recomendada para el armado de documentos escritos en ese idioma. Está disponible en la colección de referencia de la Biblioteca Central UNSAM, con la siguiente ubicación. Veamos ahora el formato y estructura del escrito según el manual APA en su sexta edición en inglés. El tipo de letra preferido es Times New Roman, tamaño 12. El uso de un tipo y tamaño de letra uniformes aumentan la legibilidad del escrito. Respecto al título, el mismo debe escribirse centrado con letra inicial mayúscula. Se recomienda que el título no tenga más de 12 palabras y debe indicar con claridad el tema abordado. A la hora de redactar el escrito, la organización de las ideas se expresa de modo jerárquico utilizando encabezados tal como puede apreciarse en el recuadro. El escrito podrá contar con un encabezado principal y hasta un máximo de cuatro subencabezados. En lo que respecta al párrafo, debe utilizarse un interlineado doble en el texto y, asimismo, un interlineado doble entre los títulos encabezados y el texto. El interlineado de 1,5 queda restringido a las tablas y figuras. Además, en la primera línea debe utilizarse una sangría, de 1,27 centímetros. En lo que respecta a la estructura de los trabajos, el mismo debe comenzar con una portadilla, la cual incluye cinco elementos, el título, la cornisa, el pedautor, la afiliación institucional y la nota del autor. La portadilla se indica con el número de página 1 y las siguientes páginas poseerán los números consecutivos. Luego de la portadilla tenemos el resumen, el cual debe comenzar en una hoja aparte con numeración de página 2 el texto debe comenzar en una hoja aparte luego del resumen con numeración de página 3 respecto a las referencias también deben comenzar en una hoja aparte y en lo que respecta a las tablas cada tabla también debe comenzar en una hoja aparte las figuras también comienzan en una hoja aparte incluyendo al pie la página del trabajo donde ésta aparece Respecto a los apéndices, cada uno de ellos también debe comenzar en una hoja aparte. En lo que respecta al uso de cursiva, la misma queda restringida para títulos de libros, publicaciones periódicas, películas, videos, programas de TV, cortometrajes y tests de puntuación y escalas. También para géneros, especies y variedades, la introducción de un nuevo término o palabra, es decir, un neologismo para una palabra o frase citada como un ejemplo lingüístico para palabras que podrían interpretarse erróneamente para frases que usan símbolos estadísticos o variables algebraicas para el número de una publicación periódica en la lista de referencias o para anclas de una escala, es decir, si en un test tengo que calificar algo como 1. bueno, 2. regular, 3. malo, bueno, regular y malo deben ir en cursiva Continúa viendo tutoriales acerca de las normas APA en su sexta edición en inglés. Hasta pronto.